Esta semana en Capital de los Simios Mujer que habla con Aliens fue contratada por Netflix ¿Y nosotros? Claro, ¿cuándo? Como si fuera la Inquisición, colgaron de los pies y latigaron a siete mujeres por supuesta brujería Parecían piñata Sí En Pero como tan weón, la weá completa es un error el curioso tuit del Serviu Bio Bio sobre texto de Nueva Constitución. Hasta que se dieron cuenta. <ríe> una quema de la María Juana incautada se salió de control. Ándale. Concurso acabó en tragedia. Hombre murió tras beber una botella de licor en dos minutos. Todavía no le pasa a usted el dato, profe, para hacer ese... <ríe> completo <ríe> completo amateur. Por eso, completo amateur. <ríe> Exactamente. Tendremos Chile el Día, las recomendaciones, todo esto y mucho más en donde... En la capital de los simios. Oh yeah, oh yeah. Don profe, una semana más. ¿Cómo está? Yo un poco resfriado, así que me van a escuchar la voz como el padrino. Puta, yo creo que más como el sobrino que el padrino. <ríe> yo cacho que por ahí va. <ríe> <ríe> <Sí>. <ríe> yo ustedes los he dicho, ¿cómo está? Eh, bien, como todo Chile nomás, pues, profe, ¿cómo se podrá estar aquí ya eh, con todo lo que acontece, con todo lo que pasa? ¿Con un dólar Allende en, en este momento? <risa> ¿Mm? Hoy estaba bueno ese pepe, el dólar se disparó y salía abajo una foto de Allende, ¿no? <risa> Sí, pues, profe. Pero eh, ¿de ¿Qué hay... nos preocupamos si total aquí la gente, los chilenos, no compren dólares, ¿no? Sí, bueno, <risa> no ganamos pesos. Ah, peso. pues, vamos a ganar en bolívares. Sí. ¿Mm? Oh, y se viene un alza de la micro, 100 pesitos, ya lo dijeron. ahí ¿no eran en 30 pesos entonces, profe, antes? Claro, vamos a ver qué cagada le dejan al Boris. Yo creo que no va no, a pasar nada. No, si no va a pasar nada, pues sí. Al Boris se le aguanta todo. Todas ¿Mm? las estupideces que hice, pero eso lo vamos a tocar después. Exactamente, pues, profe. Oiga, y bueno, vamos a entrar en materia inmediatamente porque tenemos la vuelta al mundo. La vuelta al mundo, la vuelta Nosotros, profe, al mundo. Nosotros, profe, llevamos ya cuánto, dos años, dos años y medio, hablando de la medio? Sí. Y tenemos poquitos suscriptores, como que estamos recién partiendo. Sí. Y, es, y esta la más hueás que nosotros y la contraste el tiro Netflix. Es que tenemos que hacer algo para hacernos viral. Ahí está no la recueste, mano. No injusto. Bastante injusto, pero bueno. Tenemos que hacernos viral, ¿no? Que nos inviten a un matinal. Ve que el Boris también se hizo viral con su noticia dictatorial. <risa> <en> un... <risa> como el alcalde de Tamayo. <risa> oh, ¿Por qué no lo tuvimos en, en la próxima sección ese? Sí, debería haber estado ahí. Vamos debería a ver haber... si, lo, si lo colocamos. Exactamente, porque la señorita que habla con los extraterrestres, señorita Maffrey Walker, ¿se llama? Maffrey Walker, sí Exactamente, eh, se ha convertido en toda una influencia en las redes sociales y ahora el gigante de streaming aprovecha la popularidad de la colombiana para sus promociones Yo juraba que era mexicana Yo también Sí es que salió en un programa en México, ahí está Pero sabe, tiene una cara rara, parece así como una, un humanoide metamorfoseado <risa> Sí, en todo caso Dice, capaz que sea un alien, a lo mejor es de estos ordenes ¿no? de los hombres de negro A lo <risa> ¿Capaz, mejor una máquina y tengo un, un alien chiquitito ¿vale? En la cabeza, sí <risa> o, o no sé, ¿po? se puede probar disparándole a la cabeza si le crece de nuevo Sí, podríamos hacer eso Claro es el influencer del momento, Maffe Walker, que se viralizó en los últimos meses en las diferentes redes sociales, después de asegurar que tiene la habilidad para comunicarse con los extraterrestres, ya que supuestamente sus cuerdas vocales emiten unas frecuencias especiales, sigue gozando de una fama recién nacida. ¿Cómo será eso de que sus cuerdas vocales emiten frecuencias especiales? No sé, tiene que haber entrenado mucho para eso el polo lo dirá lo mismo, ¿no? Yo creo que sí, güey. Bueno. ¿Sí? ¿Sentirá sus cuerdas vocales con frecuencia especial? <risa> yo creo que sí. Esa cosquillita que... <risa> ¡Hay jugado, güey! ¡Hay jugado! ¡Eh! ¡La conoce, <risa> Por supuesto, yo he llegado al corazón de... <risa> literalmente. Ahora, el gigante de streaming Netflix se aprovechó de la popularidad de Walker y la utilizó para un especial contenido publicitario luego de haberla contratado para el video. En la publicación, que fue posteada en la cuenta oficial de la plataforma digital, la personalidad colombiana muestra su extraña habilidad y simula una conversación con un alienígena que hace parte de la exitosa producción de Umbrella Academy, para la cual Netflix usó a Walker para su promoción. Ah, no lo había cachado, ¿usted vio esa serie? Por favor? Sí, de hecho la vamos a estar tocando en las recomendaciones. Ah, sí? Oiga, pero ¿usted vio el video? No, no vi el video, pero sé el contexto del que se trata. Dice, Bob, eres un cubo alguien que necesita ayuda. ¿A quién recurres? Pues a Maffrey Walker, de Umbrella Academy, solo en Netflix. Ah. Fue el mensaje que escribió la aplicación para acompañar el video, que se hizo viral rápidamente. Ya, es ese cubo, bueno, ese pop, que significa es Point of View. Ya. Y está muy... Eh, eh, como popularizado en el porno. ¿Ah, sí? Sí, esa clásica es cámara que si estuviera. ¿En tú, primera persona? En primera persona, exacto. Ah. El punto de vista, Point of View. First Person Shooter. Claro. Entonces, el cubo alienígena del cual hablan... Es uno de los miembros de la Sparrow Academy, que está en la temporada 3 de, de Dumbrel Academy. ¿Con Johnny Depp, no? No, no. Ah, ¿como el Sparrow? Claro, no, pero no, acá no, Johnny Depp todavía está en el congelador. Oiga, eh, creo que iba a volver en forma de ficha, ¿eh? dicen sí, por ahí. Sí, están diciendo que la, en la nueva serie de los Piratas del tiene tiene quiere hacer una serie. Claro. Para seguirla bueno. cagando. Claro. <risas> Walker explicó al inicio de eh, su facultad para hablar con aliens. Son ondas de sonido, frecuencias extremadamente altas aquí en la Tierra. Es una frecuencia galáctica y yo lo mando a través de mis cuerdas vocales. Suena raro, pero es una curiosidad. Soy un puente de comunicación entre lo divino y la Tierra. Ya. Yeah. <risa> <risa> Mira, y dice aquí el. Eh, la publicación Walker es un medium y puede llegar a cobrar cerca de mil pesos colombianos por una sesión ¿Cuánto es eso profe más o menos? Dividido en 4, como 75 lucas ¿75 lucitas por una sesión? Sí. Y por hablar weá profe, ¿y nosotros lo hacemos gratis Y nosotros lo hacemos gratis po weá. No, weá. Sí. Igualmente una cita con ella de forma directa en Instagram y WhatsApp cuesta más de 25 dólares Cacha, 98 mil tú... pesos colombianos 25 luguitas por una cita Chivo, y la a, mano. Mí una a mí una personalidad ya bastante conocida me salió gratis claro. <risa> abro distintos portales es decir tus chakras para recibir nueva data para mí que esta pues, se guarda su tirus con nariz <risa> sí. Es decir, te abro los portales, Dale. te abro tu <risa> chakra Para recibir nueva data, códigos propios, señales en tu canal para activar tus dones y poderes humanos Telepatía, telequinesis, teletransportación y viajes astrales No, chaloca, te sale barato pues, para todo eso Hoy gané el Dr. Brown sí po. Manifestó Walker recientemente en una entrevista La creadora de contenidos explicó que específicamente no es un lenguaje galáctico Sino una conexión con seres estelares Puntualizando que puede conectarse con estos seres debido a que ella tiene un ADN que se lo permite No, a es está cagada la cabeza wey. <risa> la <quiso frélica> Está esquizofrénica. <risa> El problema es que le está sacando plata con eso O sea, la ventaja, bien por ella Pero profe, a esta altura, en este mundo que estamos viviendo ahora en estos tiempos ¿Qué weón no le saca plata con hueas ridículas? Nosotros. Exactamente, nosotros. Debe ser porque a lo mejor hablamos más coherente o hablamos de corrido. Puede ser. Porque podríamos hacer, no sé, por ejemplo un programa Flight. Y nos contrataría el Julio César, nos llevaría para su casa, me haríamos en su patio. Sí, mostraríamos las tías. Sí. Bueno, ¿qué más? Apartamos el tiro, pájaro chichito, man, el toque, aquí Apartamos, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué? Ve, Ahí a me llegaron las ondas. A la, a la, a la, a la. Me llegaron las ondas galácticas. <risa> pero no, está más pelado el chancho en este mundo, profe. ¿ve? Sí, pero. ¿Ah? Puta, la loca la, la sumación no. La razón y la cordura. ¿Te acuerdas de Omarcito? ¿Omarcito Gárate? Sí. Ahora está vendiendo la moringa. ¿Está vendiendo la moringa? Sí, no tengo idea qué mierda esa wea, pero está vendiendo moringa. Mira. ¿Te cachalo qué o no? Eh, es como una planta sexual. No sé, yo decía, no sé, la por, verdad es que... por, por la moringa, <risa> pero vende el tarro como a 60 lucas. Mira, este weón, yo cacho que si Omarcito se me pusiera a vender el balay, se hace millonario. Buen. No, yo cacho que ya es millonario. Sí. Oiga, pero si sí, estas weas es que de lo marcito las compraban siempre gente igual, bueno, lo voy a decir nomás, gente igual, media ignorante, media incauta, media. Eh, era entero weones. Gente de la prueba y toda esa gente. Claro, todos los apruebanos ahí. Están con Maffe Walker y con Marcito Karate y su pulsera de los 28.000 poderes. Y la Moringa que vende ahora. Pero es que se pone era Villaracho. Porque cachó que su modelo de negocio tenía un tope. Entonces dijo, la pulsera vence a los dos años. Y así obligó a que la gente estuviera constantemente comprándole la pulserita. Buen. Oiga, pero hasta los famosos después le compraban. Pues cuando sí, ya claro. se hizo bien conocido. Sí, pues veis la pulserita que tenía como una forma de omega. Claro. Y esa cual le costaba como 100 pesos por mayor de China en serio yo güey le día como a 10 lucas o 20 la traía lucas traía por aliexpress el <risa> sí pero todo un visionero todo un pionero sí hay que decirlo pues. bueno después la gente mira, se anda quejando bueno sí pero para todo hay al algún comprador en este mundo exactamente hasta para constituciones y claro oiga <risa> Eh, también eh, traemos otras noticias muy extrañas Hoy sí. del mundo. Esta es bastante extraña, dice: Como si fuera la Inquisición, colgaron de los pies y latigaron a siete mujeres por supuesta brujería. Ay, ay, ay, ay, ay, ay Estamos ya, ya. viviendo la Inquisición, profe. ¿eh? Estamos viviendo la Inquisición. O L sea, si tú igual puedes ser distinto, Inquisición. Totalmente, sí. No, no tenéis derecho a pasar distinto. Para allá andamos con cosas. Las humillaron y amenazaron con matarlas tras la denuncia de un hombre que dijo que a su esposa y mamá les estaban haciendo hechicería. Hay indignación. Ah, ándale. Ay, ay, ay. En pleno siglo XXI, siete mujeres fueron colgadas de los pies, latigadas y forzadas a desnudar para frotar su ortiga <risa> se acuerda que tratamos una noticia la otra vez que también uno se, se frotó la ortiga sí <risa> supuestamente la ortiga hasta hacía que era como el viagra a los pobres ah ya claro el pero a esta la habrán eh, hecho frotar su ortiga para castigarla o como para liberar ese mal que llevan dentro eh, para castigarla, dice, su crimen supuestamente era por hacer brujería en la población de Chilía, ubicada en la Libertad, Perú. Ahí está, po. Ahí está, po. Bueno, entonces, para ver es que lee la noticia así, pues, dice, sus verdugos fueron miembros de las llamadas rondas campesinas, grupos creados por las mismas comunidades para velar por la seguridad de las personas. Hoy estas famosas rondas campesinas, bueno, le, como hace un mes, secuestraron a unos periodistas esas rondas campesinas donde salen todos estos cueones con asadones con antorchas y después se sacan la, la cresta o no? Sí, supuestamente son para defender pero son son grupos plurinacionales ahí está ahí tienes tu linda plurinacionalidad Sí pues y que en el fondo están defendiendo la tierra de la invasión de los extranjeros de los supuestamente y los extranjeros serían la, los habitantes del mismo Perú pero que no pertenezcan a estos grupos campesinos ahí después van a tener cuando venga la gente y por la alameda <risa> los, los plurinacionales y, y, y, y. ¿Y los pueblos originarios? Claro, con azadón ahí, con, con, Exactamente. con martillos, con ojos. Bueno, mm. todos estos grupos son unos zurdos de mierda, ¿para qué estamos con cuestiones? O sea, sí, pues ¿para qué andamos con cosas? Eh, secuestraron a unos periodistas y lo obligaron a leer una declaración y después dijeron, no, si no los secuestramos, lo obligamos a que leyeran esto para que dijeran la verdad nomás. <risa> Era un vil y vulgar secuestro. Claro. Ya, continuemos con la noticia. Bueno, pues las siete mujeres acusadas de brujería fueron retenidas tras la denuncia de un habitante que afirmó que su mamá y a su esposa le estaban haciendo algo. Ahora, ¿qué le habrán estado haciendo? A lo mejor tenía nariz de chancho y no sabe nada que se comía una olla. Claro, <risa> cuando tenía hambre se comía una olla. Claro. Prácticamente se me ha cruzado una gallina negra y la gallina negra se ha metido a su casa. Ha sido a las 12 de la noche, yo la sigo y se ha convertido en la señora Sostobo. Ah. <risa> oh, la, la, we are. We are. Perú, un país con buena gente. Tras esa denuncia, la ronda campesina de Chile buscó por la casa y finalmente retuvo a siete mujeres a las que torturaron para confesar. Bueno, igual que la Inquisición Antigua. Habrá puesto huevos la señora, ¿no? <ríe> Se le habrán salido los huevos con los vertigazos. Claro. Sus hijos, testigos de los vejámenes, tomaron fotos y grabaron videos para luego viajar durante 14 horas en busca de ayuda. Puta, viajaron 14 horas, weón. Y a esa altura, weón, tienen que haberle dejado como piñata a las pobres. Sí, pues. Po. Bueno, que agradezcan que no están en México, weón. Ah, en México son más tarde. Ah, de veras, Sí, pues en México sí. le, las cortan por pedacitos. Sí, pues. Las imágenes llegaron a manos del Defensor del Pueblo de la Libertad. Tenía un cargo de Defensor del Pueblo. Eh, pero hacia acá van a hacer cargos similares, pues, profe Chucha, bueno. bueno, aquí por lo menos sirvió para algo Bueno, sí José Luis Agüero, quien detalló que en ella se veía a una de las mujeres retenidas que estaba colgando de una viga de los pies Otra estaba desnuda, estaba pasando con ramas de ortiga que pican el cuerpo E indicando lo que supuestamente había hecho, que era brujería, griego Chucha, bueno. Ay, estos lindos peruanos, weón. Bueno. <risas> y sus costumbres plurinacionales. Claro. Lo que hecho que en Bolivia también pasa lo mismo. ¿eh? En Bolivia, la mataron a un alcalde y a unos concejales por corrupto. ¿Sí? Sí. Y también a uno los tiraron a un tacho basura, no sé si te acordé. Ah, sí, me acuerdo que tiraron tacho basura. Sí. Bueno, esa va fue chistosa. Sí. Pero, pero ahí tiene eh, lo, que, lo que logra un, un, la. la es como decirlo, la ignorancia en un país, pues, profe, ¿la? la poca educación que puedan tener o, lo, o, o, o estar poco letrado en ese sentido, porque hay gente bueno, que no sabe ni leer ni escribir y cree cualquier weá. Pues. Es que, mira, una, una cuestión es costumbres ancestrales ¿eh? y otra cuestión ya es literalmente eh, tratar de bruja y, y no sé, pues ver una gallina corriendo y que se transforme en una persona. <risa> Yo pensé que eso ya quedaba, no sé, pues para tribu, así que estaban más escondidas, tipo Amazonas, una wea así. Pero no, en países como, como Perú, que están tan al norte de nuestro norte y el otro están tan al oeste de nuestro este. <risa> A ver, veamos cómo termina esto, dice. Una de ellas, María Ávila, de 50 años, 59 años, pudo salir del pueblo y contó que sus verdugos la colgaban y latigaban, con la punta de la hebilla, con palos y correas. Me ponían las manos atrás, me colgaron a la viga, decían que hable. ¿Qué les iba a decir? ¿Esperan que invente? 59 años pues profe igual sí. era una veterana sí. Me colgaron como mi madre me había parido, sostuvo oh, oh, oh. ¿Qué? ¿La sostuvo? Eh, la, ¿La parió en una viga? <risa> ¿También la habían colgado la pata? Claro. Oh, yes. En los videos también se oye a los sujetos forzando a, a sus víctimas a decir ¡Eres bruja! Si tú no hablas, te matamos Y tras golpearle insistía ¿Trabajas en la hechicería o no? El defensor <risa> reveló a las personas. Perdón. El defensor reveló que a las personas acusadas de brujerías y liberadas le han hecho firmar un compromiso en el que establece que no pueden denunciar y quedarse en sus domicilios. Si denuncian, podrían adentrar contra ellas o su familia. Qué ah. terrible, ¿Pasarán, weón, hacia adentro de Temuco y Eh. No, yo creo que no, profe. No. No, yo creo que todos estos. Eh. Esta gente de allá del sur igual tiene un poco de esa esas costumbres ancestrales y toda la tontera, pero no creo que sean tan ¿eh? Esperemos, esperemos. Como para pa Pablo Aro, de chicería, presidente gente de rondas y campesinas. Las patas, pues. Sí, presidente de rondas campesinas condenó lo ocurrido y dijo que no cree que los responsables de los castigos sean ronderos. Un rondero nunca hace eso. Hay indignación por este maltrato a las mujeres. Ay, ah, se le llama rondero. Sí, seguro, weón. Pues bueno. La policía del pueblo. La policía del pueblo, eso es sea, lo que quieren acá estos desgraciados, pues. Bueno, Ronderos, bueno. Ay, ay, ay. Para que sepan lo que se viene nomás, pues, cabrón. Sí, pues. Ahí está la plurinacionalidad tan linda. Tan linda, hermosa, linda, hermosa. Exactamente. De una belleza de, de plurinacionalidad. Desde de derecho a algo. <risa> Capaz que nos van a hacer, profe. ¿eh? Después. <risa> Tenemos que prepararnos, <risa> Nos van a sentar en la pica. Sí. Pero mira. Todavía tenemos aires de esperanza Sí, todavía hay un atisbo de esperanza en el mundo, profe ¿eh? Sí. Eh, porque en Estados Unidos, profe eh, Nuevo cómic anti recauda más de 1.7 millones de dólares en sus primeros cuatro días de lanzamiento Puta, que lindo, Nada wey. de esas mierdas de Superman gay, del Batman fleto y nada de esas cuestiones No, ¿Mm? es un superhéroe anti-progre Exactamente, dice el escritor, creador de contenido y músico Eric Juli, lanzó oficialmente su primer cómic, Isom, e número uno, a través de la editorial Reaper Burst el lunes y ha sido un éxito rotundo. El libro de Juli ha reclutado más de 1.7 millones de dólares en eh, pedidos anticipados solo en los primeros cuatro días. ¡Toma! Oiga, y al Superman hueco le fue como el Loli. Ahí está nuestro futuro compadre, vamos a tener que hacer eso. la capital de los simios cómics. Sí, sí, <risa> vamos a hacerla. Casi 19.000 personas han pedido por adelantado, pero no todos están contentos con eso. El lanzamiento de Isom 1 creó algo de arruelo en las redes sociales, particularmente en Reddit, donde los videos promocionales del cómic fueron prohibidos en ciertos sobre-tweets, sobre-digitweets, algo así, por apoyar cómics de otros grupos de odio. Ay, ah, sí, esa es la clásica que tienen. Claro, Julie se describe como un libertario, presenta su propio podcast y ha aparecido en varios medios de comunicación como comentarista político. Eh, Julie dijo que está en una misión para difundir la libertad, hablar en contra de las tonterías y trabajar por una sociedad más libre y próspera. Y que en gran parte del entretenimiento de hoy se está destinando a golpear y lavar la cabeza de la gente con cosas como la justicia social y agendas de tendencia izquierdista. Oiga, eh... A todo esto, el recomendar de la NAN el. Eh, ¿Cómo se llama esta cuestión? La Liga los de los Superamigos. Los superamigos. De la Justicia eh, Social. La Liga de la Justicia sí, Social. Es muy buena, profe. Sí, mira, eso mismo te iba a decir. ¿Este será el Danan y gringo? Yo creo que sí, ¿eh? sí. puede ser. ¿eh? Pero, ojo, porque no se parecen nada si este es negro. Sí, es que no lo pueden funar porque es negro, po. Eso, es infunable. Es infunable el güey. Tiene, tiene poderes, pues. Sí. <ríe> es como el. el el superhéroe que puso Dice Ver a la dirección que ha tomado la industria de los cómics Me inspiró a realizar este trabajo Dijo Julie. ¿Eh? Este también vio a todas esas mierdas de cómics Que están apareciendo sí. Entonces creó Riververse. Una... Dice Las opiniones políticas antiprogresistas de Julie Generaron muchos comentarios de odio y agresiones racistas Contra su persona por parte de grupos de izquierda en redes sociales Ah, ahí... Claro, no son racistas Claro, ahí... Ahí no son racistas po. <risa> no, no, no podían decir Este negro culio... <risa> Exactamente Ahí ya no Black Lives Matter no importa No, no está ni ahí Hay que quemarlo Hay que colgarlo en las patas Yelo a Perú Exactamente Yelo a Perú Julio es una persona de color Abiertamente anti-izquierdista Lo que enfurece A los progres de internet Que no escatiman En soltar Todo tipo de agravios <coughs> Perdón contra él y sus fans Estamos teniendo éxito y la gente está entusiasmada Todos los clientes están entusiasmados y por eso nos odian Dijo, esto es lo que hago, esto es mi pasión Soy un amante de los cómics Hizo uno, sigue la historia, la historia de Avery Silman un ranchero común de Flor Park, Texas, quien obtuvo algunas habilidades únicas y pasó un breve tiempo actuando como un héroe bajo el nombre de Isom. Las cosas cambian para Silman cuando recibe una llamada de su hermana sobre un viejo amigo que se ha convertido en uno de los hombres más temidos de la ciudad. Uh, ¿Será Joe Biden? <risa> <risa> A lo mejor es este loco, ¿cómo se llama? ¿El que soluciona problemas de esa serie? El Rey Donovan. Ray Rey Donovan? Sí, como el... Una cosa sí. así. Pero este es de Texas, po. entonces es más combinado con un redneck. Claro. Es muy raro. Es como una wea así, pero anti el culo. Y negro. Y más encima negro, tiene ese poder. Yo creo que ¿Ah? ahí los, los locos le están ardiendo el culo porque es un negro. Exactamente. Sí, si estos locos son terribles racistas, man. Pero si son racistas, pues, profe. Y no lo reconocen. Mira, un, bueno. un, una amiga el otro día me decía que ella no podía creer. De que el. El presidente de Estados Unidos, el que decretó la libertad de los, de los negros, Abraham Lincoln, fuera sí. republicano y que eran los demócratas los que no querían soltar la esclavitud. Así fue nomás, profe. Sí, entonces estaba así como, wow, que para la cagada cuando me enteré de eso. Y le dije, bueno, <ríe> a ver quién nada más la libertad, po. Exactamente. Oiga, vamos a una pausita, profe, y ya volvemos con más capital de los siglos.